Esta era una antigua casa de labranza abandonada y fue reconvertida a una moderna vivienda. Se trata de la Casa Castramao, ubicada en España, y el trabajo estuvo a cargo de la firma de arquitectura PLP Atelier. El primer paso para rehabilitar esta vivienda fue detectar elementos singulares y de interés, para separarlos de los que no aportaban, dado su deterioro. El muro de piedra es uno de los elementos principales donde convergen los tres volúmenes principales de la vivienda. El principal objetivo de la firma fue respetar la morfología de la vivienda, el valor de sus materiales antiguos, que le dan una personalidad a la vivienda bastante atractiva. Dentro de los trabajos de mantenimiento del muro de piedra, requirió limpieza, volver a colocar algunas piezas y sobre todo no hubo necesidad de nuevas aberturas. Si deseas saber más sobre la Casa Castromao, visita Blog Arte Plus.